¿Cómo están? Espero que estén bien eh, ¿Qué creen? Referente al video que comenté anteriormente Fabiano Lorite Ha cancelado el directo Así que no hay noticias La verdad es que ni me sorprende Y tampoco me iba a creer lo que fuera a contar Pero bueno, eh, simplemente quería informaros Lo avisó a las 10.45 de la noche Hora España Tanto en el canal de Diego como en el de Truth Investing, no dicen absolutamente nada. Así que bueno, simplemente informaros que canceló. Eh, puso este mensaje en Telegram. 4 de septiembre de 2022. Fabiano Lorite pone... Hola amigos seguidores, por motivos de fuerza mayor fue anulada la stream en directo. Gracias por la comprensión. Así que como veis... Una vez más, no cumplo las promesas que tengan un maravilloso día, un beso.